Hola, querida gente, nuevamente bienvenidos a mi canal. Aquí en Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y les traigo en este video un viajero espacial, muchachos. ¿Por qué? Porque quién mejor para darnos consejos para resistir la cuarentena que alguien que ha estado encerrado más de un año, atención, más de un año, en una misión de entrenamiento para un futuro viaje espacial a Marte. Es Diego Urbina y ya se los voy a presentar en este video. Estamos con un super invitado, es Diego Urbina, miembro de una misión espacial, pasó más de 500 días encerrado con una gente que no conocía, ¿cierto, Diego? Exacto, sí. sí, en la misión más 500. Exacto. Diego es colombo-italiano. En este momento se encuentra en Bélgica y queremos tener pues una conversación básicamente para que ustedes vean que sí es posible superar la cuarentena. Ahora tenemos al experto acá. Gracias Diego por estar aquí en el canal. En el Gracias canal a de ti. Colombia. Bueno Diego, cuéntanos entonces, bueno, primero un poquito de esa misión. ¿Cómo fue que terminaste en una misión? 520 días con otras 5 personas más, entiendo. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso. Bueno, fue, un, fue, una, fue una misión que fue organizada por las agencias rusa, europea y china. Eh, se, en el futuro se quiere hacer una misión a Marte con humanos, no se ha hecho nunca, eh, pero Marte queda muy lejos, queda muchísimo más lejos, por ejemplo, que la Luna. Eh, para llegar a la Luna uno se demora unos tres días de ida, tres días de regreso, es bastante corto. Um, si uno quiere ir a Marte, se demora eh, ocho meses en ir, ocho, un mes allá y ocho meses en, en volver. Um, entonces es muchísimo más largo y nadie lo ha hecho nunca. Entonces querían, hacer, querían probar con eh, seres humanos, eh, uh -huh. que eh, fueran del la, de la, de la, de grupo demográfico de los astronautas, eh, cómo se podría, qué, qué pasaba, qué le pasaba a la mente humana al cuerpo humano con el aislamiento durante tanto tiempo. Entonces estuvimos eh, un año y medio con, eh, con tres rusos, un francés, un chino y yo, eh, simulando esa misión a Marte de ir de regreso. Vean, para que ustedes que se quejan de las distancias, muchachos, eso sí que es lejos. A Marte, a la Luna, eso sí que es lejos. Que la gente muchas veces se queja que no, que ir de Colombia a Vietnam, por ejemplo, eso no, yo nunca iba a ir por allá. Vean, aquí tenemos un viajero súper experto espacial. Entonces, bueno. Cuéntanos un poco, digamos, esos consejos. Primero, para vivir con un tanto tiempo con una gente desconocida sin agarrarse de las mechas. Sí, bueno, lo, los um, con, con los que vivíamos ahí, era los habíamos conocido durante un periodo, sí, eran personas nuevas en nuestra vida obviamente no era como nuestra familia todavía, pero eh, entrenamos durante unos cinco meses eh, juntos y se seleccionó el grupo que, digamos, funcionaba mejor. Uh, y por eso se, se aumentaba la probabilidad de que, de que funcionara bien. Uh, mm -hmm. Pero igual, uno en un espacio confinado la, puede haber fricciones, puede haber problemas que si uno los deja eh, salir de, de mano, eh, se pueden volver problemas gigantes en un espacio pequeño. Um, entonces, eh, sí, era mucho, era mucho un ejercicio de... De entender a los demás, de entender que, sobre todo en esas condiciones que son culturas completamente diferentes, que hay gente, gente que actúa en un cierto modo, gente que actúa en otro modo, y, y entender que, las, que es así. Um, también, sí, cuando, cuando había problemas, digamos... Y, digamos para, para toda la gente yo creo que puede funcionar de un modo diferente pero cuando nosotros teníamos un problema no necesariamente nos sentábamos a la mesa y decíamos que okay, aquí hay un problema usted porque hizo esto no haga esto esas cosas no las hacíamos. Um, y no, más mira, fuera bien... de la casa estudio. ¿Cómo? <risa> fuera de la casa estudio, no se podía. <risa> no se podía y entonces eh, lo que hacíamos era eh... De, como por debajo, si digamos uno veía que había alguien al que tal vez uno había irritado por alguna razón, hacer cosas buenas por esa persona hasta que se resolviera el problema, así suavemente, no, no necesariamente imponerse. Um, y, y sí, ent entender, entender que si uno está con una persona, si uno va a estar con una persona por tan largo tiempo, eh, lo que le conviene a todo el mundo es que no haya esas, esas, esas fricciones. Tener paciencia. ¿Y qué otros consejos le puedes dar a la gente, por ejemplo? Porque es que, a ver muchachos, para contarles un poco, eh, Diego pasó todo este tiempo, hey, sin internet. Muchos se quejan que no, que encerrados y tal, pero todas las opciones de entretenimiento que existen, Diego pasó sin internet. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa, esa parte sí me hizo falta el, el internet, pero <risas> bueno, después de un tiempo uno, uno se acostumbra. Teníamos comunicaciones con el exterior, pero... Sin internet, es decir, eh, podíamos escribir una, una carta a, a nuestros amigos, a nuestra familia y mandársela a nuestra psicóloga y ella las mandaba a, a todos y recibía también los emails de todos. Se demoraba, digamos, un, una semana uno en mes en que después de que uno enviaba algo lo, lo recibía. Entonces era un poco como volver a las épocas en las que solo había cartas o cosas así. Um, y, y bueno sí, no, se, se, se puede sobrevivir así ese, pero ese, ese, ese contacto por más pequeño que fuera era súper importante tal vez la parte más importante de, de mi día era el hecho de que a las 11 de la mañana yo recibía el eh, emails y a las 5 de la mañana a las 5 de la tarde podíamos enviar los emails eh, eran momentos súper súper importantes en, ¿Pero email en nuestro calle? día. Era, era en electrónicos es decir, escribíamos en Word el, el, la carta, podíamos poner fotos, podíamos poner lo que quisiera, y después lo poníamos en un archivo comprimido y lo mandábamos. Entonces, era, si no era directamente un email, era un, un archivo. Uh -huh. eh, pero entonces, cuéntanos un poco cómo era tu rutina, o sea, cómo te organizabas cada día. Sí, era, era, nosotros teníamos trabajo que hacer, era, eran, eran ocho horas de experimentos en promedio, Uh -huh. eh, había, había temporadas en las que había menos, como dos horas al día de experimentos y otras temporadas en las que había diez horas al día de experimentos. Uh, generalmente en el promedio eran ocho, cuando eran muy pocos, de hecho, se, era un poco pesado ¿no? no tener algo que hacer, que sentirse útil, um, pero, pero sí, era más o menos así. Eh, y entonces le quedaba uno hace otro de tiempo libre, que era como en promedio ocho horas, a veces más, a veces menos. Um, y esas ocho horas son, son horas que uno en la, en la vida real lo que uno hace es dedicarle a, no sé, me voy a, con, a encontrar con mis amigos, me voy a tomar algo, o ir a caminar por allá, o ir al supermercado. Que es, uh, por ejemplo, cosas que uno no puede hacer ahora durante, durante la cuarentena. Uh -huh. y, y ese tiempo libre era, era muy importante saber utilizarlo bien, eh, utilizarlo en algo digamos, útil, productivo, que le, que le trajera a uno algo. Eso era lo que, lo que al menos yo, yo me enfocaba mucho y veía a mis compañeros que se enfocaban mucho, um, eh, que lo, lo, lo, lo dedique uno a esas cosas que uno siempre había querido aprender o esos libros que siempre había querido leer o ese tipo de cosas. Uh, uh -huh. Por ejemplo, me dediqué un poco uh -huh. a aprender ruso. Ah. Dime. Sí, sí, sí, perdón, te interrumpí. ¿Qué, qué hiciste en tu caso? Sí, caso, eh, eh, estaba aprendiendo ruso, eh, aprendí ruso básico, sobre todo por la necesidad de comunicar bien con mis compañeros rusos. Um, aprendí a dibujar, eh, al final estaba haciendo dibujos muy bonitos, entonces quedé muy, muy contento de eso. Um, leí muchos libros, normalmente yo leo más bien poco porque no tengo tiempo, eh, un par de libros al año. Allí me leí en un año y medio como 30 libros. Um, ¿Dónde está esos eran sobre todo libros electrónicos que nos mandaban como en PDF y teníamos un lector de e-books. Um, también teníamos libros físicos, pero eran más bien pocos porque como uno va en una misión espacial no puede cargar tantas cosas. Era muy práctico lo de los e-books y si a uno se le ocurría leer algo, entonces simplemente lo pedía y se lo mandaban. Um, mi objetivo durante la misión fue, quería al menos, leerme todos los libros de Gabriel García Márquez. Eh, pero, pero no, no alcancé, pero me leí 11 libros de Gabriel García Márquez, entonces Ajá. bastantes. Um, eh, entonces, eso, eso es muy satisfactorio que uno, digamos, al final de la misión o al final de, por ejemplo, esta cuarentena, uno pueda decir, ah, mire todo lo que hice en esta cuarentena, me, me trajo tantas cosas, eh, aprendí esto y esto. Entonces, eso es, es muy satisfactorio saber que uno no perdió el tiempo, ya sea durmiendo o viendo televisión o no. <risa> Exacto, es lo que también uno piensa, que se queja uno del día a día, que nunca hay tiempo, que nunca hay tiempo, y vea, ta una cuarentena de que no sabemos todavía cuándo se acabe. aprovecharla. Eh, aprovecharla, claro. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, muchachos, recordarles que este es mi canal, Vieja que Viaja, es de viajes, pero también estamos en cuarentena por todo este tema de que hay que quedarse en la casa, es importante quedarse en la casa. Y entonces estamos hablando de cómo sobrellevar esta cuarentena, así que vienen videos muy útiles, muchachos, suscríbanse a este canal, si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Estoy publicando videos cada dos semanas, como ven, súper útiles y con buenos invitados. Bueno, y después de echar la cuña, entonces sigamos, eh, sigamos con la entrevista eh, con Diego. Entonces yo vi también, estuve leyendo, bueno, varias, varias entrevistas que te hicieron también en otros medios eh, sobre el tema de las caminatas espaciales, ¿no? <ríe> la simulación de caminatas espaciales, el único momento en que uno, en que ustedes podían salir, pues, del encierro. Entonces, ¿cómo lo sobrellevabas y qué comparación se puede hacer con la situación actual? Sí, bueno, esa era una, esa era una época, una vez que llegamos a Marte. Eh, podíamos ponernos un traje espacial y salir a un lugar más amplio, pero que igual estaba en aislamiento. Querían mantenernos siempre aislados um, y después volvimos a, a la Tierra virtualmente. Eh, y en las caminatas espaciales, las caminatas espaciales son muy interesantes porque es un momento eh, muy muy crítico. Eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno está haciendo. Si uno hace un movimiento eh, en falso con un traje espacial, eh, puede eh, empujar una herramienta y perderla. Cuando uno, pues, cuando se hacen caminatas espaciales en órbita, eh, uh -huh. eh, también eh, se puede tener, puede tener un accidente, hay que tener mucho cuidado. Eh, y, es, y es muy interesante ahora en esta época de, de, de cuarentena, cuando uno tiene que salir a la calle, Uh -huh. eh, que se encuentra como si estuviera saliendo a la superficie de, de, de otro planeta, eh, en el que tiene que tener cuidado con las cosas que toca, tiene que tener cuidado con no acercarse demasiado a las otras personas, si uno está siguiendo todas las reglas, porque es, es muy importante para nuestra salud y para la de los demás en general. Entonces, ese, ese hecho de, de, de, de, de tener cuidado, de pensar dos veces eh, los movimientos eh, por, por seguridad, es muy parecido a como cuando uno hace caminatas espaciales. Uh -huh. Ustedes para uh -huh. esas caminatas espaciales tenían entrenamientos, obviamente, me imagino, ¿no? Sí, claro, teníamos entrenamiento de, antes de la misión, eh, te, usamos el traje espacial, entrenamos todo lo que íbamos a tener que hacer durante... Durante las caminatas espaciales, el, el, cómo ponerse el traje, eh, caminar con el traje, porque era muy pesado. Digamos, estos trajes normalmente pesan unos 100 kilos más o menos, pero eh, cuando uno llega a Marte, como la gravedad de Marte es solo una tercera parte de la de la Tierra, los trajes pesan más o menos 30 kilos, pero igual son pesados. Y pesados. le quitaron unas partes para que pesaran 30 kilos como pesarían en Marte. Eh, pero son, son muy pesados de trabajar y tenemos que entrenar cómo trabajar con ellos. Wow, ¡Impresionante! <risa> Impresionante. Este, quería preguntarte, bueno, respecto al tema del ejercicio, ¿no? E incluso los trajes tan pesados, digamos, tienen que estar en forma. ¿Cómo <risa> hacías este tema en el encierro? Y cuéntanos también un poco de las condiciones del encierro, ¿no? Si tenías tu cuarto propio o, o cómo era. Bueno, primero el ejercicio, que vamos a... Vale. El, el, cuando uno va en misiones espaciales, el ejercicio es muy, muy importante, eh, en el, sobre todo desde el punto de vista de la fisiología. Si uno está en, en microgravedad, como en, flotando en el espacio, eh, en una estación espacial, por ejemplo, o en un viaje a Marte, eh, hay muchas cosas que están sucediendo en el cuerpo de uno, por esa falta de gravedad. Los huesos se empiezan a, a descomponer, es como es el, exactamente el mismo efecto de la osteoporosis en la Tierra, um, los músculos empiezan a atrofiar, eh, entonces hay que, igual va a suceder en, en cierto grado, pero hay que hacer ejercicio para que no suceda tanto. Eh, nosotros en nuestra simulación estábamos en la tierra todavía, estábamos en la gravedad terrestre entonces no teníamos ese efecto de la, de la, de la atrofia muscular y de la degradación de los huesos, pero teníamos, estábamos en un lugar muy confinado y no teníamos la oportunidad de caminar entonces estábamos eh, podría haber ese grado de, de, de ser sedentarios eh, durante ese periodo si uno no hace algo al respecto eh, eh, lo mismo eh, el ejercicio se ha probado que no solo es bueno desde el punto de vista físico, eh, pero también desde el punto de vista psicológico, um, y eso se acentúa en una, en una condición de aislamiento. Um, entonces hay que hacer ejercicio tanto para evitar el sedentarismo como para, como para desde el punto de vista psicológico poder eh, eh, ir con la situación, que no, que, no, que no se lo lleve a uno psicológicamente. Entonces, hacíamos ejercicio eh, una, más o menos una hora a la semana, o media hora a la semana. Ah, bueno, eh, pero tampoco era que uno se matara ahí. Y... No, pero era, era, vez <risa> sí, oh, creo que era dos, una o dos veces a la semana. Y era muy intenso, pero era muy intenso. Ajá. Era, se hacían, uh, dependiendo de lo que uno estuviera haciendo. Y, y, y lo mejor era, era tener ese los ejercicios que eran muy muy lo hacían sudar a uno uh, ese era el, el más uh, los, los, los que más eh, me gustaban a mí es decir los que más me mejoraban el ánimo psicológicamente <risa> físicamente es que me da mucha risa todo este tema de los trajes espaciales y tal porque bueno no sé si has visto las noticias que sale la gente a pasear los perros con los trajes de dinosaurios <risa> o con <van a> el <risa> mercado con el traje de dinosaurio que uno dice ese encarte, imagínese el propio astronauta. Qué chistoso. Bueno, entonces el ejercicio, muchachos, es bastante importante, eh, ¿cómo lo vemos? Y cuéntanos entonces también de las condiciones eh, que tú tenías en ese encierro, o sea, ¿cómo era el espacio en el que ustedes permanecieron todo ese tiempo? El espacio era más o menos en total, unos 180 metros cuadrados. Entonces, era, bastante, era suficiente para, para vivir para seis personas. Uh -huh. eh, igual, bueno, por, por un año y medio es difícil, pero, pero se puede. Eh, nosotros teníamos habitaciones pequeñas, eh, como de tres metros cuadrados, bastante pequeñas, con una cama muy pequeña. Uh -huh. um, y ese, digamos, era el único espacio privado. Ese y los baños era el único espacio privado que, que teníamos el resto era todo monitoreado por cámaras todo el tiempo. no, uh, watch uh, TV, not real TV, but we can only, only watch videos, pre-recorded videos, because we don't have TV. Uh, here we have a, a bookshelf with some videos and uh, and some books. We also do a lot of our experiments in this in this area, so there you can have there you can see one of the Chinese experiments. Um, no, si era el propio gran hermano, incluso grabado y todo. Sí, sí, solo que lo veían solo los científicos era sí lo que yo decía un, un, al principio querían, querían, querían además de la misión científica querían hacer también un... había gente que proponía porque no transmitimos esto en, en televisión En reality pero yo, yo lo que yo decía es, si, si tú escoges a las personas adecuadas para, para la misión, quiere claro, decir no, que claro, no se van a claro. pelear, que va a ser el show más aburrido del mundo. Eh, que habría sido el show más aburrido del mundo. Eh, y, y, y sí, entonces eh, teníamos esos espacios monitoreados y teníamos, eh, no sé, la, la, la cocina, la, como una sala donde podíamos ver eh, videos. Eh, y estar en común, en la sala de ejercicios, eh, el, el módulo donde poníamos toda la comida de toda la misión y el módulo médico donde trabajábamos eh, los experimentos. Uh -huh. ¿Y cocinaban o cómo funcionaba eso? Eh, eh, era, era comida lista, generalmente era comida que o ponías pues, le ponías agua y la ponías en el microondas o la descongelabas, entonces era muy rápido preparar la, la comida y no casi... No cocinamos nunca, excepto por un par de veces que queríamos uh -huh. cambiar la rutina. Porque también uno, uno lo que ve la gente quejándose y lo que ve en redes es que la gente se la pasa comiendo todo el santo día. Que la ansiedad les genera que estén comiendo todo el santo día. O sea, ¿qué consejos les puedes dar en ese sentido? Eso es cierto y, y, y me está sucediendo a mí también, así que no es que, <risa> <risa> no es que yo sea inmune. Eh, pero, por ejemplo, durante la misión, eh, una de las cosas que, las que nos... como teníamos bastante tiempo y teníamos toda la comida enfrente de nosotros, era, era muy interesante ver cuál era el contenido alimenticio de esta, de esta, de esta cosa y, y balancear las cosas en un modo que normalmente uno, lo, uno no lo hace porque a un restaurante le dan lo que quieren. Eh, mm. O, o no tiene uno simplemente el tiempo de pensar en eso y, y es, una, es una buena oportunidad para, para, para ir ver qué es lo que uno está comiendo para balancear las cosas al mismo tiempo que uno hace ejercicio entonces es una, incluso una oportunidad para incluso mejorar la salud si eso no es una cosa que, que uno hace normalmente Bueno, entonces Diego, a, a ti esta cuarentena realmente no te está dando duro es decir, después de esa experiencia ya tú como que eres... Mejor dicho, del experto super plus. Sí, pues ayuda mucho porque uno ya sabe qué es, lo, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que organizar su tiempo. Eh, y, pero no, igual, igual es difícil porque no, normalmente uno, pues sí, quisiera uno estar afuera, pero, pero, pero, pero sí, es, es, es, es, es como una oportunidad que en un cierto sentido uno tiene que aprovechar. Ya que se da, entonces saquemos lo mejor de la... De la oportunidad. Mm. En ese sentido, quería preguntarte también el tema de los miedos y la ansiedad que genera, porque, digamos, en este momento no sabemos cuándo, cuándo se termine realmente la cuarentena, Entonces jugar como con esa incertidumbre y que a veces uno dice, bueno, pero ¿cuándo se va a acabar los miedos, la ansiedad? ¿Cómo, cómo se manejan? Sí, eso, eso, eso puede generar ansiedad. En, el, en nuestro caso, por ejemplo, era, era una misión muy larga, pero nosotros sabíamos cuándo se iba a acabar, sabíamos que llegaba ese día y, se, y, y, y íbamos a salir. Eh, en este caso, tal vez, seguramente va a ser algo más corto, va a ser un par de meses, pero uno no sabe cuándo se va a acabar. Pero pues teniendo en cuenta que, o sea, considerar que esto va a durar una cierta cantidad de meses, eh, me imagino hasta, espero que no se vaya después de mayo, junio, eh, pero no, obviamente no se sabe, pero calcular que esto va, va, va para largo, um, es, es tener, tener en consideración eso, no, no, no estresarse tanto con las noticias que, ah, extendieron el, el periodo y todo eso, esto va para largo, hay que estar bien preparado, hay que tener la, tener la mentalidad, lo que, lo que no quiere decir que no, no, no piense en el, en el futuro, en después de, de, después de esto, en lo que va a suceder, o sea, es, eh, para nosotros, cuando estábamos en la misión, una era, las cosas que nos mantenía de buen ánimo es, es pensar al final de la misión qué era lo que íbamos a hacer cuando pudiéramos volver a salir. Mm -hmm. uh, y es, y es, una, es una cosa buena para, para pensar, en, en, en, pensar, ok, voy a viajar allí, voy a viajar allá, voy a voy a encontrar estos amigos, cuando se acabe, llamar a los amigos y planificar, ah, cuando se acabe esto, hagamos esto, hagamos aquello... Eh, eh, porque es una época en la que uno empieza de pronto a apreciar las cosas que, que están afuera y es, es bueno planear cuando, sí. cuando uno está en esta situación. parece chistoso que dices porque justo, bueno, yo publico en mis redes muchas cosas de payasadas, bueno, porque me divierto mucho haciéndolas en cuarentena, también es como una terapia, con muchos chistes y demás, entonces he publicado muchos videos bailando con la escoba, entonces ayer me mandaron un meme diciendo, lo primero que vas a hacer cuando salgas, dejar tranquilo el palo de escoba. <risa> Dejarlo quieto ya. Entonces me da mucha risa porque también había leído en otra entrevista que te hicieron que era una buena estrategia, ¿no? A, eh, hacer aseo escuchando música. Sí, sí. Eh, eh, en general, aseo escuchando música y la, y la música en general es muy... Importante. Es, es, es, es muy especial. No sé cómo explicarlo, las cosas que la música produce en el, en el ser humano, pero en una condición así de aislamiento, la música es súper importante. Cuando estábamos allá, poníamos la música en los audífonos todo el tiempo, cuando hacíamos ejercicio, cuando limpiábamos, eh, cuando de pronto yo me iba a un módulo más alejado para no molestar a los demás y ponía la música, el reggaetón a todo volumen día, para, sí, es, para acordarme elしました, el, elmitre, hayas, tremenda rumba <risa> tremenda rumba ya en ritmos tropicales bueno entonces vamos a concluir porque ya me da pena que Diego nos está dedicando bastante tiempo entonces vamos a recopilar como un poquito las conclusiones ¿no? de todos los consejos que tú das para sobrellevar esta cuarentena entonces, conclusiones, hacer ejercicio, ponerse un objetivo, ¿no? Sea leer, sea aprender una habilidad nueva. Por ejemplo, en tu caso fue dibujar. Eh, ¿Qué más sería? Escuchar música. música. También, también eh, eh, dije que, por ejemplo, el, el, es, es bueno... Eh, tener el tiempo para, para, para hacer todas esas cosas de aprender y de leer y todo eso, pero también es importante balancearlo con, también hay, hay necesidad de un tiempo para, para relajarse y que tenga una, un, un, un buen balance, entonces también, también eso es importante. Relajarse, eh, sentido, por ejemplo, es que uno no, no ve como la cantidad de trabajo que ha hecho cuando uno está en teoría con tiempo libre, o sea, ¿cómo separarlo? Sí, es, es, es difícil, es difícil, especialmente si uno está en el mismo espacio, de pronto trabajando en sus cosas, y, y, es, y es el mismo espacio en el que va a haber una película al mismo tiempo. Eh, así, que, así que, si se puede separar los espacios, trabajar solo en su. Si uno tiene un estudio, una oficina, trabajar ahí y dedicar la sala para, para divertirse. Eh, y las cosas divertidas sí son ver, ver, ver películas, es. Eh, es, es divertido ver series, ver lo que o, hablar con los amigos por, por videochat, con, todo, hay, que, hay que tener ese tiempo para, para relajarse también. Uh -huh. Super, perfecto. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal. A ustedes muchachos, acuérdense de darle like si les gustó a este video, comenten aquí qué otros consejos podrían también aportar a la otra gente que lea los comentarios y sobre todo suscribirse, aprieten ese botón, activar notificaciones, que aquí seguimos súper conectados. Muchísimas gracias Diego. Gracias a ti, un saludo a todos.